Eh, son las 7 de la mañana 22 minutos, permítanos entrar a este espacio de entrevista tengo el gusto de presentar al viceministro de vivienda que nos acompaña Javier del Galdillo. bienvenido nuevamente al, a Viayala. y sin duda eh, hablar de esta agenda es hablar también del de apoyo que se está dando a viviendas afectadas, eh, que eh, se ha hecho una evaluación según eh, el viceministerio y su cartera, eh, se está haciendo un trabajo intenso también de evaluación sobre las afectaciones en la región. Eh, bienvenido. Sí, buenos días a todas y a todos. Efectivamente, estamos eh, haciendo un trabajo permanente en el lugar, eh, acompañando a las familias que habrían perdido su vivienda en, en, en la chiquitanía. Por suerte, no tenemos grandes afectaciones en este caso. Eh, hemos ubicado... Eh, hemos tenido el reporte de hasta 14 viviendas afectadas, eh, hemos ido a verificar todas esas viviendas, hemos logrado verificar eh, en el sitio, en cada una de las comunidades, eh, ocho viviendas afectadas en total, es lo que ha reportado el presidente, es lo que le hemos, hemos reportado al presidente, eh, las demás no las hemos encontrado, no hay familias afectadas, seguramente habían algunos rumores y no no terminaron de confirmarse, nosotros eh, personalmente yo he ido hasta, hasta las comunidades, hemos logrado visitar 34 comunidades ya, esta semana también vamos a volver a, a ir a la chiquitanía, vamos a entrar a las comunidades don, por donde ya pasó el fuego eh, y vamos a ir a identificar a estas familias también que han podido... Eh, perder sus casas. Como te digo, por suerte no hemos tenido grandes afectaciones, ocho familias que han sufrido en, en su vivienda y el gobierno nacional, como es costumbre en este tipo de casos, en las emergencias, eh, vamos a acompañar con la reconstrucción de sus casitas. Hablemos de la reconstrucción de estas viviendas, en cuánto tiempo se va a hacer y, y cuánto se va a invertir en estas viviendas. Bueno, todavía nosotros estamos evaluando la mejor posibilidad. Nuestra intención es responder de manera ágil como tú sabes, como la gente sabe, hemos definido una vara muy alta en la respuesta a emergencias con lo que hemos hecho aquí en La Paz eh, prácticamente una semana después del deslizamiento aquí en La Paz en Cantutani eh, ya estábamos entregando los departamentos a las familias afectadas nuestra intención es tener más o menos la misma aceleración aunque por supuesto el contexto es totalmente diferente eh, las comunidades las familias que están afectadas por el fuego están en comunidades sumamente distantes. Hemos tardado 10 eh, horas en llegar a una ¿En comunidad en, exactamente, exactamente. Eh, en Roboré, oh, en San José. Y en San Ignacio y en San Matías tenemos nosotros las... En esas tres regiones hemos logrado encontrar las, las viviendas. Las demás eh, comunidades que hemos visitado no, no tenían ninguna afectación. Como te digo, hemos visitado 34 comunidades ya eh, y no hemos encontrado más, más viviendas afectadas. En todo caso, eh, nosotros estamos evaluando la mejor posibilidad la más ágil quiero decir, ¿no? no hemos definido todavía un techo presupuestario para la reconstrucción de estas, de estas ocho viviendas, pero hemos calculado que vamos a invertir cerca de un millón de bolivianos para, para reponer las casitas de estas familias. Como digo, por suerte no es una gran afectación, aquí en La Paz por ejemplo hemos tenido más de 200 familias sí. afectadas, eh, ...es un número, un número realmente importante... ...aquí en el caso de la Chiritanía... ...por suerte eh, hemos buscado, hemos intentado encontrar... ...a otras familias afectadas y son solamente ocho las, las que han sufrido este, este tema... ...por supuesto el gobierno nacional ha ido trabajando en los otros sectores... ...también con salud, con desarrollo productivo, con desarrollo rural... ...con el Ministerio de Medio Ambiente, eh, vamos respondiendo de manera paulatina... A ...todas las necesidades de la zona, eh, hemos encontrado sí, una gran necesidad... ...de agua en el lugar, en los lugares, en todas las comunidades... ...no ha llovido hace tres meses en el lugar y eso por supuesto ha generado contexto mucho más simple para el fuego para que vaya expandiéndose de manera más, más rápida. Pero hemos um, en... Nos hemos comunicado también con el Ministerio, con el Ministro de Medio Ambiente y Agua para que conozca esta realidad en estas comunidades que hemos eh, visitado nosotros y seguro ya han ido trabajando con las mismas comunidades. ¿Y estas personas eh, se encuentran en su casa o están, los han llevado a algún tipo de albergue? ¿Cómo se ha tratado este, este Las tema? Las mismas comunidades se han, se han organizado para entregarles un espacio. Como digo, por suerte, el fuego no llegó hasta, las, hasta los centros poblados de las comunidades. Eh, hay, eh, a estas viviendas que tenían su casita muy cerca de su, de su chaquito eh, han sido afectadas efectivamente pero después no, no ha habido mayor afectación. Entonces la comunidad lo que ha, ha hecho ha sido recoger a la familia, darle un espacio en algún caso en la iglesia, en otro caso en la escuela, en otro caso con algún familiar de la, de la, misma, de la misma comunidad. Están todavía en la, en la misma comunidad. Nosotros hemos hecho la evaluación de todas las familias, eh, la evaluación técnica y la evaluación social. Por supuesto hemos verificado la condición de la, de la casita y en función de eso las hemos incorporado a estas familias en una lista de. Eh, beneficiarios, beneficiarias que van a recibir la reposición de su vivienda en los siguientes días. En cuanto a otras afectaciones, eh, por ejemplo, se habla de temas patrimoniales, por ejemplo, la iglesia de San Ignacio de Velasco, esta que es la primera, más o menos, de 1748, cuando se funda eh, esta iglesia jesuítica, además patrimonio eh, eh, material de la humanidad. Sí, yo he estado justo en, en San Ignacio de Velasco, mi hermano vive allá, eh, el fuego no ha llegado para nada a la, a la ciudad de San Ignacio, que es donde está la iglesia, ¿no? no el fuego ha estado como te digo, a... La comunidad más cercana mmm, a la que ha llegado el fuego eh, está a 80 kilómetros de, de San Ignacio. Nosotros hemos tenido que recorrer 80 kilómetros de San Ignacio. Hay una comunidad que está a 250 kilómetros de San Ignacio eh, y hemos tenido que ir a verificar el fuego hasta allá. ¿no? Entonces, la ciudad de San Ignacio no está, no está afectada para nada, ni está en riesgo para nada con, con, estos, con estos fuegos. Eh, lo mismo me habían comentado sobre Concepción, por ejemplo, que también está ahí cerca. Eh, no hay un fuego cercano a la ciudad de Concepción tampoco. Eh, hay sí comunidades, como te digo, entre 150 y 200 kilómetros a, a distancia de estas ciudades que sí han sido afectadas, está bastante lejos por suerte el, el fuego, mm, pero de todas maneras estamos previendo eh, que nosotros tenemos que estar pendientes de lo que sucede en el lugar. Como dijo eh, Mayerlin, la, la idea es que los focos de calor vayan bajando, vayan pasando y nosotros acercarnos a estas otras comunidades que han tenido el contacto con el fuego para verificar si hay algunas otras familias también que han sido afectadas en su vivienda. Gracias por toda esta información. Sin duda, esto eh, alivia a toda la población respecto a cómo se está trabajando, además de manera inmediata, en estas gestiones importantes que está desarrollando el viceministerio de vivienda vivienda. Vamos a, a tocar este otro tema de la zona de Cantutani, eh, de San Jorge exactamente, eh, respecto a cómo se está trabajando en ese momento, cambiando totalmente de información, volviendo aquí a la ciudad de La Paz. Eh, ¿Cómo va eh, los proyectos eh, respecto a las ayudas eh, que se ha realizado a todas estas familias afectadas? En principio hemos eh trasladado ya 49 familias a sus, a sus departamentos, departamentos nuevos les hemos entregado. Estamos en este trámite del registro de la propiedad a nombre de las familias para que ya tengan absolutamente todo en orden eh, y tengan ya repuesta su, su vivienda. ¿no? Eh, hay otro grupo de familias que están esperando la transferencia del terreno que nos haga el gobierno municipal a la Agencia Estatal de Vivienda y a partir de esa transferencia y del registro la agencia va a poder trabajar en un proyecto específico en este lugar, en este terreno que ha identificado el gobierno municipal allá en, en la zona de Obejuyo. Son 13.000 metros en total, ya un poquito más de 13.000 metros que se han verificado eh, que, se pueden, que pueden ser utilizados para proyectos de vivienda social, especialmente para este proyecto de reposición. Hemos hablado con, con el alcalde, eh, la norma municipal ya ha sido emitida por el consejo está esperando la firma del alcalde, seguramente en estos días eh, firmará la, la norma municipal del alcalde y nos hará conocer formalmente que esto ya ha avanzado. Eso tiene que pasar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, es un procedimiento que tenemos que cumplir y la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene que validar esta norma y tiene que autorizar la transferencia de una institución a otra. Eh, una vez que suceda eso, ya la Agencia Estatal de Vivienda tendrá todos todas las prerrogativas para trabajar en la intervención en este lugar. Yo estoy calculando que por lo menos en un mes más ya la agencia tenga... Eh, todo listo para comenzar a, a trabajar, a diseñar y a gestionar un proyecto en este lugar. Estamos pensando en eh, utilizar de la mejor manera posible también el espacio. Eh, 13.000 metros para la cantidad de familias de repente no es eh, lo suficiente y entonces en términos técnicos el equipo está trabajando en varias alternativas para ver cómo podemos responder de manera más efectiva estaremos atentos a toda esta información. Muchas gracias por todos estos datos que nos precisa y e información y valiosa para eh, seguir eh, eh, construyendo esta agenda en cuanto a las ayudas que se está generando en viviendas a personas damnificadas en el territorio. Estamos hablando en la chiquitanía, son ocho viviendas eh, y en este otro caso eh, una proyección eh, para las eh, reposiciones de vivienda a los damnificados de la zona de Cantutane y en San Jorge. Bien, muchas gracias, viceministro. Cruz. No, gracias a ustedes por la invitación. Hemos estado junto a Javier Delgadillo, viceministro de Vivienda. Hacemos una breve pausa. Tras la pausa tenemos más información.